Muy buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 17 de julio del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, las gracias porque ustedes nos dispensan su espacio, su tiempo para compartir con nosotros el contenido que les tenemos preparado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Recordarle que nuestro amigo y compañero Francis Rodríguez está de vacaciones. Gracias a Telenor Canal 10 por enlazarnos con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de, los, de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de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 Gracias al Canal 46, que nos enlaza con Ciudad Corazón, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros, donde está el Monumento de los Héroes de la Restauración. También para todo Estados Unidos, en diferido, a través de Canaán, en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor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 en toda la zona noreste, noroeste, suroeste, cordillera central, zona fronteriza y también en la cordillera oriental, la parte de los Haitises. Esto debido a una onda tropical que está cruzando la parte del Caribe y ha dejado también rastros de humedad en el aire que nos circunda. También una vaguada en altura, una débil vaguada en la altura de la troposfera. Que están concidiendo para que se realicen estos fenómenos naturales de provocar lluvias a moderadas intensas en algunas ocasiones especialmente en las horas de la tarde y cayendo la noche el día estará sumamente caluroso temperaturas calurosas por lo que se recomienda a todos los ciudadanos ingerir suficiente líquidos para no deshidratarse, no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol durante los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligeras, preferiblemente colores claros, mucha calor en el día de hoy y estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante esta 24 horas de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Hoy en La Voz de la Mañana, quiero compartir con ustedes parte de los papeles de Farides. Y En esta ocasión voy a compartir con ustedes la carta que fuera dirigida a el diputado Rubén Maldonado como presidente de la Cámara de Diputados por eh, Faride Raful y los diputados Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz. Aquí hay diputados de Santiago, de La Vega y Santo Domingo. Esta carta dirigida por Faride y estos diputados a Rubén Maldonado, solicitándole una resolución para que se conforme una comisión para que investigue esta grave denuncia que ha dado la diputada Faride en el Congreso la semana pasada. ¿Qué sucede? Que ayer el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dice que eso carecía de fundamento, que esta denuncia no era más que un chisme, que no tenía mayor relevancia, que eso no ameritaba eh, mayores consecuencias, ni siquiera de conformar la comisión. Indudablemente, que ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y por eso pueden hacer lo que quieran. Es por eso que también el presidente quería su Congreso y quería eh, su justicia, para hacer lo que quiera. Que resulta que esto, que supuestamente no tiene para Rubén Maldonado fortaleza para llevarlo a una comisión y hacer mayores eh, eh, está totalmente violatorio a la ley porque los diputados están precisamente para fiscalizar todo lo que hace. Ahí está Faride cuando se pronunciaba solicitando, eh, si podemos escuchar un poco el audio, solicitando a Rubén Maldonado y a los diputados eh, esa resolución para enviarlo a comisión para que se pueda investigar ni siquiera la comisión le van a permitir, ni siquiera enviarlo a comisión, porque ellos tienen todo el control y no quieren que la, no quieren que la corrupción se investigue, quieren tapar la corrupción a como dé lugar. ¿Qué sucede? En esta eh, interpelación que hace Faride, en esta grave denuncia, está involucrado el Ministerio Administrativo de la Presidencia y está involucrado la Dirección de Comunicación, DICON durante el periodo 1216. La denuncia conlleva gastos casi por 1.400 millones de pesos, de los cuales no hay ningún tipo de explicación. Y como ustedes pueden observar aquí, en esta partecita, el mismo Ministerio de la Presidencia admite en su declaración, en, su, eh, rep, eh, en sus memorias 13, 15, 16, admite hablar del tema donde se involucraron por la cuenta número 100 del mismo Palacio Nacional, los pagos de factura de casi 1.400 millones de pesos. Este documento lo, lo adquirió Faride en la, la Contraloría General de la República y aquí faltan dos años. Hay 10 eh, libraciones más que no están contenidas en esto. Y miren lo que dice la Cámara de Cuentas. Es importante destacar que el sistema de información de la gestión financiera solo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años, lo cual limita nuestro accionar para, hacer, para dar respuesta sobre los libramientos. Y ahí están los libramientos. Hay 10 libramientos de estos que no están. Y en lo que se pudo conseguir, y hay 10 libramientos de esto que no están, y, y el mismo contador lo habla y lo expresa, que solamente tiene acceso a tres años. Y en eso hay 1.400 millones de pesos involucrados. Y agrega él más adelante que en relación a la copia de los contratos suscritos por las empresas citadas en el párrafo anterior, estos reposan en la institución donde se genera el proceso de contratación y manda a la diputada Faride a ir a esa empresa y esa empresa sacó todas las informaciones que hay al respecto. Es decir, que en esos 10 libramientos que faltan, quién sabe hacia dónde se, se eleva eso, hacia dónde lleva eso esta grave denuncia. Y esta denuncia, donde está involucrado el Ministerio de la Presidencia y está involucrado la Dirección de Comunicación contra las empresas de Joao Santana y Mónica, su esposa, Cine y Arte eh, 2013 y Polis Caribe, SRL, que por cierto, las Polis eran las empresas de Joao Santana, con eso era que él eh, contrataba eh, estos... Eh, gra eh, grandes contratos de publicidad y en todo en toda América siempre dice Polis Polis Panamá, Polis Colombia, Ecuador, Perú en fin, aquí le puso Polis Caribe y esta empresa operaba directamente desde el palacio entonces eh, a esta denuncia lo grave es que el mismo presidente de la Cámara de Diputados diga que esto no tiene necesidad de llevarse a comisión, que esto es simplemente un chisme, algo eh, para llamar la atención de, de la diputada y del partido PRM. Y así dicen también algunos de los eh, flamantes funcionarios que nosotros nos gastamos porque a ellos no, no les interesa que se les investigue, son impolutos, son los reyes, son los dueños de todo lo que es eh, la República Dominicana. Encontramos entonces algunos considerando, uno de ellos es este considerando. En este considerando, el 2014, marzo 16, eh, hay un contrato, de 60 millones de pesos de 960 millones de pesos donde las fechas coinciden cuando se suman ¿verdad? los diferentes contratos coinciden con la reforma de la constitución esa reforma de la constitución que se hizo en el 15 antojadizamente para acomodar al presidente Danilo Medina 960 millones de pesos coinciden con esta reforma fiscal y también coinciden con la campaña reeleccionista del 16 va varga la coincidencia qué coincidencia tan interesante que 960 millones hayan concedido coincidido con la fecha de la modificación de la Constitución que si ustedes recuerdan lo que hubo ahí, los sobornos que hubo ahí para poder aprobar esa constitución como se aprobó, acomodando para la reelección del 2016 bueno, el asunto es que las facturas, los contratos que presenta Faride, que dice el presidente de la Cámara de Diputados que no es, eh, esto no es relevante no están contemplados ninguno en las memorias de la oficina administrativa de la presidencia, que a través de la cuenta 100 hizo los libramientos. Una forma de ocultar lo que ahí se está haciendo. El primer libramiento, uno de ellos, hecho el 25 de febrero del 2013, por 1.200.000 dólares. El fondo viene de la cuenta 100 del Fondo General de la Nación, de la administrativa desde la presidencia. La otra, el 2 de mayo del 13, ahí tenemos otra vez un libramiento de 1.200.000 dólares. Esto se hacía a nombre de Mónica. De la misma cuenta, ¿eh? Fondo General de la Nación, la cuenta número 100 a través de la administrativa de la presidencia. Observen la fecha, esta es del 30 de diciembre del 13, otra vez 1.200.000 dólares, el mismo fondo, la misma cuenta. Y esto es lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, que no hay que investigarlo. El 12 de noviembre del 14, 1.200.000 eh, dólares otra vez. La misma cuenta, el mismo fondo Y otra vez El 15 de diciembre del 15 Un dólares La misma cuenta, lo mismo fondo Y la administrativa De la presidencia Del 4 de julio Del 14 480 millones De pesos señores de la misma, Del mismo fondo Vamos, estamos terminando. El otro, 16 de febrero del 15, otra vez 480 millones de pesos, el mismo fondo, todo igual. Del 12 de marzo, 22 millones, y así sucesivamente para llegar, señores, a lo que es 1.400 millones de pesos, sin decir nada, sin dar informe, ni siquiera en memoria. Y faltan 10 libramientos, que esto se pasa de los 2 mil millones de dólares. Y no hay nadie quien le explique. Piden comisión y no se la van a dar. No se va a hacer nada para esto. Y mientras tanto, nuestros jóvenes muriendo en las calles por falta de trabajo. Mientras tanto, nuestros pacientes pobres muriendo en los hospitales por falta de medicina. Este pueblo tiene que despertar y cambiar porque es necesario que se empeñen, que se usan los recursos del Estado. Esto es de mañana y así iniciamos. Manténgase ahí, en breve volvemos, hay más contenido.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 Que con tu plan Smile, todo lo puedes. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti Rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Brunswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos. Prepárate porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado por venir, ahora más grande y más barato.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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y me place. ...sobremanera, presentar a mi compañera Raquel Ortega... ...que ya está con nosotros, muy buenos días Raquel... ...buenos días hermano, Fulvio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú sabes Raquel? Un poquito ronco te escucho... ...sí, estoy un poco oh, ronco... ...disfónico, nosotros los dominicanos somos ronco... <risa> ...disfónico... <risa> ...pero disfónico... Sí, sí. ...aquí estamos, buenos días amables televidentes... ...gracias por la bendición que nos dan de recibirnos en sus hogares... ...es un privilegio, de verdad... ...en este ya martes 17 de julio de 2018... ...día de la Beata Teresa de San Agustín y compañeros... Y ya escuchamos la música de las noticias de Vladimir Paula. está Vladimir Paula Paola, con las noticias. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Vladimir. De, mañana. de mañana. Hermanos del alma, Fulvio. ¿Cómo está? Aquí estoy desesperado por escucharte. Tranquilo, Fulvio. Y Raquel. Hola, aquí está. hola, hola, ¿qué tal, hermano? Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bendiciones para los dos. Amén, igual Gracias, para todos. Y para todos los que nos sintonizan a esta hora en el número uno, en De Mañana. Miren, señores, rápidamente vamos a las noticias. Vamos a comenzar por el ámbito internacional. La comunidad internacional pide el cese de la represión en Nicaragua. 13 países latinoamericanos reunidos en Bruselas exigieron en una declaración conjunta el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas en Nicaragua. Los llamados internacionales ocurren luego de que el domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya. 35 kilómetros al sur de Managua y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. Escuchemos. Hay un pues, pues, entidades ligadas al Estado que no es aceptar. señores, ahí está, ¿eh? Accidente de carretera en Brasil dejó al menos 8 muertos y 52 heridos. Caramba, al menos ocho personas murieron y 52 resultaron heridas en un accidente entre 10 vehículos y una en una carretera del Estado brasileño de Minas, informaron fuentes policiales. El siniestro en el que se vieron involucrados al menos 5 automóviles. Cuatro camiones y un autobús. De acuerdo con la policía, al menos cuatro de las ocho víctimas fatales murieron carbonizadas. Ya que uno de los camioneros involucrados en el accidente transportaba combustible y se prendió fuego. Los bomberos continúan con los trabajos de rescate, por lo que el número de fallecidos puede ascender. Así está la información, señores. Increíble, miren esto, wow. Terrible ocurrido en Brasil Miren del ámbito internacional Vamos a lo nacional rápidamente Historiadores y ciudadanos dicen Que la nueva estatua de Juan Pablo Duarte No se parece a él Miren en lo que siempre hemos conocido De Juan Pablo Duarte Las fotografías que hay Ya cuando él estaba ya un poquito más en edad Cuando marchaba ya a Venezuela Miren esto Y ahí está la estatua que fue desvelizada la pasada semana, ¿verdad? El fin de semana cuando Duarte estuvo de aniversario por su muerte. Miren esto. Ha creado una gran polémica, ¿eh? La estatua inaugurada de Juan Pablo Duarte en la Plaza de la Bandera, generando controversia entre historiadores y ciudadanos quienes entienden que el busto tiene poco parecido con el padre de la dominicanidad. Escuchemos. ...estamos acostumbrados a un Duarte más estilizado... ...y este Duarte que ellos nos presentan es un Duarte más rústico... ...o sea, en todas sus facciones... ...entonces el Duarte que estamos acostumbrados es un Duarte más estilizado... Menos, ...con menos arrugas, con mena, menos facciones destacadas... ...y aún el Duarte último de 61 años que nos presenta eh, la foto de Próspero Rey... ...es un Duarte que aunque estaba ya... Eh, con 61 años y se veía con o sea, no el Duarte joven, pero aún en ese caso las facciones no están tan destacadas como la que se destaca en este busto que hace el Ministerio de Defensa. ¿Se podrá parecer a cualquiera menos a Duarte? Yo, en realidad, te voy a ser sincera, yo veo a Duarte y lo evito desde pequeña y no tiene ningún parentesco. Ni nada se parece. La familia de Duarte tiene que estar avergonzada de, de semejante atrocidad. Bueno señores, totalmente de acuerdo con esos ciudadanos y esos historiadores Se parece muy poco los rasgos físicos Miren esto, deduzcan ustedes ¿Se parece ese busto a Juan Pablo Duarte? Mm -mm. Para mí no, tampoco Lo que conocemos de él, ¿eh? las imágenes que desde hace muchísimos años Desde que hemos nacido, nos han presentado de Juan Pablo Duarte Mírenlo ahí, el Duarte que conocemos Y miren este, increíble Totalmente contrario ¿eh? Los dos parecidos Miren señores ratifica la prisión preventiva Contra acusado de ultimar Capitán de la policía en Herrera El séptimo juzgado de la instrucción De Santo Domingo Oeste Ratificó este lunes Tres meses de prisión como medida de coerción Al imputado por el caso del ex capitán De la policía Muerto en marzo Frente a su residencia En el Enriquillo de Herrera la revisión de la medida fue conocida en audiencia del imputado Israel Peña Flores Vamos a escuchar, adelante No se ha podido demostrar real y efectivamente Que esa persona haya cometido el hecho que se le imputa Es tan flojo el proceso que ellos llevan en contra del imputado de nuestro patrocinado Que ni siquiera han podido presentar la acusación y la juez le dio un plazo de 15 días que no quede en el olvido por el hecho de que estamos hablando de un homicidio de una persona que sirvió cerca de 30 años en la policía nacional no es justo que esa muerte quede impune nosotros queremos justicia y vamos a mantener la lucha hasta el último momento bueno, señores, ahí están las declaraciones verdad en torno a esa información pasando al ámbito local, regional rápidamente, miren ayer fue ultimado a tiros tempranito y la urbanización Los Maestros otra persona, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Miguel Ángel Ventura Escolástico, Miguelito o Filillo, como se le conocía. Imágenes en un momento en que los agentes de investigaciones criminales llegaron hasta la calle 2, frente a su residencia, donde estaba tirado, ¿verdad?, de un charco de sangre, Miguelito, ultimado, repito, por desconocidos quienes le esperaban en las afueras de su residencia, ultimado a tiro. Vamos a escuchar las declaraciones de su madre, así como de una testigo. Adelante. Ay, no, mi amor, no sé. Yo vengo del hospital que estaba trabajando, no sé nada. Ay, ay, esa es mi casa. Ay, ay, ay, vivía conmigo. Miguel Ángel Ventura Escolástico. Él trabajaba en una financiera y trabajaba en el escuela en un liceo Ay, Dios mío. Blanco, blanco, blanco, blanco, pero nada más te puedo decir esto porque cuando yo salí a, a, a quitarle el candado al portón, el carro estaba ahí parado, pero no te puedo decir qué marca era porque no soy muy inteligente para los carros y es lo único que te puedo decir. Sí, sí, tenía un. un yo me levanté faltando como... No, yo me levanté temprano, pero cuando salí a quitar el candado faltaba como un cuarto para las ocho Y ya estaba ahí el carrito. E inclusive yo pensé que el carro estaba con el frente para allá, pero que ellos se fueron demasiado rápido. Aparentemente ya lo tenían porque ya Miguel Ángel había cerrado la puerta de su galería, ya había cerrado la marquesina y ya había cerrado la puerta de la galería. Bueno señores, ahí está un hecho más de sangre en San Francisco de Macorís A propósito de esto, miren los familiares de Alexis Hernández Quien fue ultimado también el pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís En la Bienvenido Fuerte Suarte, esquina 4 del sector San Martín Están pidiendo a la justicia que sea apresado y que se haga justicia Contra la persona que lo mató, ahí está Acusan a Henry Peralta Brito de ser la persona que le cegó la vida Ahí está el momento, las imágenes, mírenlo ahí con el suéter blanco Cuando Henry se desmonta del motor y le dispara a Alexis Hernández En la Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4 Escuchemos tanto las hermanas como la tía de Alexis Hernández Busquen a Henry, donde quiera que esté, porque anda aquí en el pueblo. Él no se ha ido para parte, él donde quiera sale. Eh, ha pasado por aquí en carro cuando llevaban no, ayer el entierro. Él pasó en una motora. Eh, yo le pido que por favor que pongan más, más, más atención, porque él vive amenazando gente. Eh, ahora también mío, no sé por qué ahora. Él dijo que no se va a entregar y hasta que no mate a Calito Ia y a Pico, que es sobrino mío. No sé qué problema tiene ahí con Carlos. no sé, pero quiere matar también a mi sobrino mío. Y yo quiero que la justicia tome en cuenta eso. Yo le pido a las autoridades que él sí mató a mi, a, a mi hermano. Yo lo que quiero es justicia porque los inocentes no pueden pagar por algo que cometió él. Nosotros no somos así, nosotros tenemos otro temperamento. Ey, sí, otra forma de vivir, otra forma de ser. Él sí mató a, a, a Lacey. Y yo lo que quiero es justicia. Señores, ahí está. A propósito de esto, miren, la policía llama que se entregue, que se entregue Henry Peralta Brito, acusado de matar a Alexis Hernández. Ahí está Alexis Hernández, ultimado el pasado fin de semana. En la calle Bienvenido Fuertes Fuerte Estuarte. Bueno, la policía, ahí está, ese es Henry, mírenlo ahí Le hace un llamado a Henry y dice que se investiga también la muerte en el día de ayer de Miguelito Adelante con relación a este caso, ya la policía tiene identificado a la persona que le cegó la vida en el fin de semana, Alexis Hernández. Hablamos de Henry Brito, el cual reside en el sector San Martín, por lo que les hacemos un llamado a que se entregue aquí a la Policía Nacional para ser sometido a la acción de la justicia. Una vez más les exhortamos a Henry Brito a que se entregue, ya que está siendo acusado de la muerte de Alexis Hernández aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el sector San Martín ya que nuestra policía nacional específicamente el departamento contra homicidios se encuentra en el lugar del hecho donde en la calle 2 de la urbanización Los Maestros falleció el joven Miguel Ángel Ventura, alia Miguelito de 22 años, quien residía en la calle 2 del sector de la urbanización antes mencionada este joven quien falleció por heridas de armas de fuego la policía está en el lugar del hecho realizando las investigaciones necesarias, por lo que en lo adelante le da Daremos más informaciones. Señores, ahí está la policía. Miren, la policía, a propósito de eso, y era un joven a tiros y le ocupa un arma. Así que, Jason Ten Rojas, herido de bala por la policía, a quien, según la institución del orden, le ocupó una pistola. Bueno, son imágenes correspondientes en estos momentos a otro joven, ¿verdad?, que fue herido en la comunidad de El Aguacate. Ese es José Antonio Camilo, de 23 años de edad, Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Adelante. ¿En qué yo, tú andabas? ¿En qué andaba? En un Feni negro. ¿Te lo quitaron? Claro. ¿Cuántos disparos hicieron? Yo no sabe, no me doy cuenta cuánto pues, disparos me hicieron. ¿A, ¿A qué hora, hora eran ellos? ¿Eh? ¿A qué hora Como a las nueve y medio las 10. ¿Cuántos eran? Dos. ¿Qué te quitaron a ti? Un Feni negro. Me siguieron tirando tiro, pero yo me, ¿Dónde, me ¿dónde, le mandé. ¿Dónde fue que ocurrió eso? Um, en el, en el aguacate y me mandaba me así de una vez y me pegaban y me tiraron anteriormente había tenido conflicto con alguien bueno ahí está, este joven fue despojado de su motocicleta en la comunidad del aguacate y le emprendieron a tiros, ahora sí la policía hiere, repito, a otro joven y según la institución del orden le ocupó un arma de fuego, ahí está vamos a escuchar las declaraciones de Jason Rojas, adelante se fue a esta ¿Por qué? Se fue a esta en alma, ¿Dónde pasó eso? En la ¿Qué pasó? ¿Qué te mandaron a puta? Sí, yo me paré. ¿Y por qué te paraste? ¿Por qué te dispararon? Sí, después tú me paré. ¿Y tú lo dijiste ahí, No. ¿A qué tú te dedicas? qué tú vas a hacer eso? Frente a Mateo, yo trabajo en la cruz. A ellos, no, nada, todo todo? no, no hay el me a parar, sí, que yo me paré. Señores, ahí está, miren Luis Abinader, quien estuvo aquí de visita en San Francisco de Macorís en el día de ayer Sostuvo un encuentro con seguidores de su partido en una casa de un miembro de esa entidad política en esta ciudad Ahí está el momento en que Luis arribó aquí a San Francisco de Macorís y se hizo acompañar de dirigentes del de partido, el cual él encabeza como líder. Nosotros le cuestionamos, aprovechamos la ocasión para cuestionarle sobre la situación actual del partido, divisiones que se han presentado, renuncias, tal es el caso del de señor Siquio NG de la Rosa en San Francisco de Macorís. Y vamos a ver lo que responde Luis Abinader tras cuestionarle sobre la renuncia de Siquio NG Adelante El caso personal De Siquio Desde Luis Abinader a Siquio Lo que yo le tengo a Siquio es cariño Y agradecimiento Y nunca voy a tener ninguna palabras Que no sean esas con el amigo Siquio sí, sí, no Yo no voy a hablar en ese sentido Yo te digo Que creo que es un grave error político De la hora Para mí Siquio es un amigo y Siquió es una persona que yo le tengo cariño y nuestra familia también, eh, cariño y agradecimiento por sus años de lucha a favor de la democracia. ¿Vale? <tose> Señores, ahí está, dice Luis Abinader que fue un grave error de Siquio renunciar de ese partido, pero que a pesar de todo ya en lo personal, hay un gran afecto entre ellos. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. 809-290-3236. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. ¡Qué bueno! Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Así que, y a ustedes en el estudio, hermanos del alma, Raquel Fulvio, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Vlad, muchas gracias, gracias. Vladimir, por este importante bloque de informaciones. Penoso ese accidente en Brasil, que es noticia, donde mueren ocho personas y 52 heridos. Un choque entre 10 vehículos. Eh, estuvieron involucrados cinco automóviles, cuatro camiones, un autobús así lo dijo la policía ahí le fueron carbonizadas las víctimas fatales penoso no solo república dominicana tiene carreteras difíciles en gran parte del mundo también así existen estas condiciones El reto de las autoridades es ir disminuyendo lo mínimo expresión posible estas realidades estas estadísticas no solo en momentos de operativos tradicionales como son semana santa navidad Siempre se espera y que se cuentan los muertos. A diario los tenemos entre 4 y 5, según, lo, según la media. Sí. República Dominicana cierra cada año sobre los 2.000 o cerca de los 2.000 a 2.000 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Entonces, eh, hay que lamentar, pero hay que exigir de los gobiernos eh, trabajar para cambiar esa realidad. Sabemos que la imprudencia además pueden ocurrir siempre, pero si las condiciones de las carreteras están malas, pues es un factor más factible para que ocurran estos accidentes. En Nicaragua, Raquel, la comunidad internacional pidió el césar de la represión que se da en Nicaragua. Señores, para que ustedes tengan una idea, Masaya es una ciudad pequeña a 35 kilómetros de Managua y es emblemática porque hacia allá se retiraron los sandinistas cuando estaban luchando en contra de la dictadura de Anastasio Somoza. Y desde ahí, desde ese repliegue, empezaron entonces a conquistar eh, parte de lo que era el territorio nicaragüense y ganarle a la dictadura de Anastasio Somoza. ¿Qué sucede? Ese líder, Daniel Ortega, líder sandinista, hoy se ha convertido en un dictador también y Masaya fue ocupada ahora por el pueblo y pusieron barricada por todos lados ¿qué hacen entonces los paramilitares? van entonces con armas eh, fusiles y armas largas a atacar al pueblo ya en, en las revueltas que se han dado en Nicaragua van más de 300 muertos inclusive Muchos de ellos no se saben ni quiénes son. La situación de Nicaragua es sumamente delicada, es una situación precaria de libertades y por eso la comunidad internacional pide el cese de la represión en Nicaragua que también le está costando a la iglesia católica ya que los paramilitares han incluso interrumpido misa y golpeado en, este, en ese momento a un obispo de Nicaragua, porque allí los obispos y los sacerdotes están con el pueblo luchando pie a pie en las calles. Bueno, vamos acá a República Dominicana, historiadores y ciudadanos han criticado a la estatua de Duarte que han construido en la Plaza de la Bandera, y no es para menos, vamos a ver las imágenes de esta estatua, las que están ahí en el bloque de, de noticias. El Duarte que nos han vendido, el Duarte joven, miren cómo es, hasta con la nariz perfilada y todo, y miren la contextura del rostro. Nada que parecerse a la estatua construida ahí en la Plaza de la Bandera. Esto ha causado... Mucho dolor en las redes sociales, sobre Duarte, todo. como 80 años, lleno no, de pliegues. quizá un poquito más. Mira, le hicieron hasta las rayitas aquí en los ojos, como que si usara lente. No, eh, mira, le quitaron a, los lentes. Decía a, uno aquí, la madre faltan ese, los lentes de Danilo. Ese, se parece demasiado a Danilo. No se, no se cuida. ¿Por qué que cometen un error tras otro? Que le pongan los lentes de Danilo. Son, esos escándalos son innecesarios totalmente. Yo no sé quién es que supervisa los trabajos. Y luego llevan al presidente Danilo a pasar vergüenza. Claro, la intención hay que reconocerla, la intención fabulosa, recordar y mantener viva la memoria histórica de nuestro principal padre de la patria, nuestro patricio Juan Pablo Duarte. La labor independentista de darnos nacionalidad, identidad, soberanía, libertad, hay que mantenerla. Y qué bueno, y debe haber un busto en todos los parques Duarte, de cada uno de los municipios del país, no se quita inclusive. El entonces, pero ahí en la Plaza de la Bandera ha creado sobre todo mucha controversia, la, la escultura fue creada por Rigoberto Carrasco, yo quiero escuchar la defensa de Rigoberto, porque mientras tanto efeméride eh, eh, de Paz y todo el mundo lo que, lo que ha dicho, lo que ha minimizado el caso. Y yo creo que así no podemos llegar a ningún lado nosotros. Ese Duarte Medina, Medina. Duarte, Duarte o, Medina, Duarte ¿cómo Medina? Es? No, no, no, así no. Ojalá y el presidente Danilo Eso Medina. es una profanación. Ojalá y tuviera... respeto al patricio. Y actuara como el patricio Juan Pablo, date muchísimas cosas. No es que digamos que el presidente Medina sea un, un Trujillo ni mucho menos, ni que esté haciéndolo todo lo mal, pero tiene una estructura y un equipo que no le está ayudando a quedar muy bien en su gestión. Entonces, esos ruidos, insisto, insisto son innecesarios. Hay tantos problemas que tenemos en nuestro país que no debiéramos estar dedicando tiempo a criticar una estatua, pero es que el parecido es tan grande al presidente Medina y no así a la intención con la que fue creada, que era eh, eh, homenajear a Juan Pablo Duarte. Entonces, hay una contradicción muy grande ahí. Eso debieran corregirlo, sabemos que no va a pasar, pero insisto... Hay que evitarse el ruido innecesario. El presidente lo están haciendo quedar muy mal. Bueno, eso sí es verdad, porque eso es una profanación total al patricio y una falta de respeto a la memoria histórica de los padres de las patrias, todos. Pero en este caso, de Juan Pablo Duarte, que ofrendó todos sus bienes, los bienes de la familia, y lo de él propio y su vida, la dedicó a entregar y buscar la libertad y hacernos una patria a nosotros, darnos un nombre. Ese hombre se atrevió a pensar que ya nosotros, siendo cien mil y algo de habitantes, podíamos tener patria y un nombre. Y esas ideas se plasmaron y fue posible la República Dominicana que hoy nosotros tenemos y venirlo a profanar de esa manera, simplemente eso es. Sí, la gente ha quedado malito. asombrada totalmente por, el, por eh, el, la forma de cómo el Duarte que nos han vendido, un Duarte joven, con ideales sí. bastante jóvenes, parte de 26 años. Sí, sí, sí. Que Entonces, ese que está ahí debe estar secado a los 90. Que casualmente ¿Ese, busto? ese busto se desveló precisamente como su. Su, recordando su natalicio. Su, recordando su natalicio. La, y, muerte, eh, la, muerte, eh, la muerte. La muerte, la muerte, perdón, sí. La muerte. La muerte. 142 corrección. aniversario. Y también se, la fundación de la Trinitaria, que fue también uh -huh. ayer. Ayer. Entonces. De eh, esta manera, señores, estamos llegando muy en lejos, En vez de la gente estar hablando de las virtudes, sí. de las acciones, las obras, sí. lo que se habla es del diseño de la escultura. Sí. Vamos a escuchar un contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, dama, buenos días, caballeros. Muy buenos días. Saludos, Miguel. señor Martínez. Adelante. Eh, eh, sí. Eh, parece que, es que el escultor, el, el, el artista, pensó como en un híbrido. Uh -huh. Pero ese ser híbrido es que resulta mucho con mayor cantidad proporcional hacia nuestro presidente, cosas que no Uno Porque lo estaba diciendo, se convierte en un irrespeto. Uh -huh. Total. Un irrespeto porque realmente eh, el hombre más grande, más. Sano, más que ha dado más puro, no, así que, no se merece, no se merece, así merece es. que se haga este, este okay. o sea, que, tenemos que el escultor y la población debe de, ser de, de expresarse de manera sana porque uh -huh. realmente va lo que ha sido nuestro patrón. No, no, así, así es, muchas gracias, gracias por su comentario Esta estatua debieran quitarla y volverla a hacer. De y que, que y el escultor pague. La gran parte del dinero que se lleva. Eh, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís nuevamente es escenario de violencia. Mm. Y qué lamentable, de qué manera estos hechos han consternado a la sociedad de San Francisco de Macorís. Eh, ayer le tocó a... a un, los maestros. A los maestros en la calle 2. Este hombre iba a salir de su casa y había un carro. Eh, prácticamente parado casi al frente esperando uh -huh. que saliera y lo ultimaron con hazaña, eh, se dice que 10 disparos y caramba, qué vamos nosotros a hacer con esta sociedad con tanta violencia, donde les tenemos miedo hasta la sombra Lágrima esto. Eh, y estamos estupefactos porque hay que hacer las labores cotidianas y gente jóvenes gente jóvenes en su mayoría eh, uno con otro jóvenes uno, con jóvenes con acabándose otro, sí. matándose vamos a recibir este otro contacto buenos días, eh, oh, buenos, días, buenos, días, el... buenos, días. buenos días muy bien gracias a dios eh, eso el gobierno del PLD hace eso uh -huh. eh, apuesta para que debía todo lo que está pasando atención tal, con tantos problemas que hay entonces, la gente, los que no piensan, están hablando del espacio, del espacio. Entonces, se debían todos los problemas que hay en República Dominicana para centrarse en eso. Lo que tienen que hacer con ese futuro, y con lo que vivieron eso, el, lo dirigieron, es poner un espacio viril. Ay, no, casi no. no. Para, para que no profanen a Duarte. Pero así eso. no. A Duarte Pero, no le hubiese gustado, gracias por su comentario, no le hubiese gustado que, uh -huh. que asesinaran personas en ese sentido. Como venganza, no, por Dios, eso sí pues no. sí eh, Pues bien, Raquel, en este caso le tocó a Miguel Ángel Ventura Escolástico, Miguelito de 32 años, Jovencito. de la calle Do de los maestros, eh, ultimado, no se sabe quién lo hizo. Pero no sobre esa la madre. policía ha estado investigando y esperamos que pueda dar con los actores de esto y si hay cámaras por ahí... Ver si esas cámaras tienen algunas imágenes uh -huh. Que puedan dar pistas Está trabajando rápido la policía Aquí, el Comando Noreste Porque ya ha dicho que el caso del jovencito También ultimado en San Martín eh, El de Alexis, el de Alexis Hernández, Hernández Ha dicho de que está pidiendo A Henry Peralta Brito Que se entregue Y cuando la policía dice que se entregue Es porque ya lo tiene ubicado Y para evitar luego que salgan los titulares Que hubo un enfrentamiento y aparezca muerto entonces mejor Que vaya a Derechos Humanos Que venga al canal Que busque la forma de entregarse Y que pague por su culpa ¿La policía cuando quiere trabaja rápido? Claro cuando quiere? Claro, tiene, lo me trabajar ¿tiene los mecanismos hacer siempre Porque la policía tiene todos los mecanismos Porque la mayoría de las policías De los miembros viven también en los barrios <risa> Viven con los tigres <risa> Ellos Se deben conoce. de saber cada una de las cosas por donde eh, anda caminando eso. Así bueno. es. En el ámbito nacional hay también noticias importantes que comentar. Una que eh, hay que felicitar a la doctora Emma Polanco, primera mujer que llega a ser rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, casi llegando a los 500 años de fundación, 479 tiene en la actualidad. Así que Emma Polanco, ha, en su discurso de toma de posesión el día de ayer de juramentación, ha dado duras críticas a la, al rector y a la gestión del rector y el doctor Iván Cruzón Fernández dice que y cito, abro comillas, escrupuloso racional y transparente los recursos humanos y financieros que de esa forma fueron manejados según ella y que habrá de hacer una auditoría todos dicen lo mismo cuando ella, llegan ella llega, ella llega ahí con mucho compromiso Raquel bueno y su discurso precisamente fue ese, uh -huh. que iba a, a acabar con lo que es el clientelismo, la politiquería oficialista en la universidad y que va a ser una auditoría. Eso esperé, eh, esperamos porque, Raquel, la universidad no se merece estar eh, en los lugares donde está y verse también embarrada con falta de transparencia en la administración de los recursos, porque la universidad es eh, el espejo de la sociedad dominicana y desde ahí deben darse señales de honestidad y pulcritud en el uso de los recursos bueno, que dispone. Grande es el, la contribución que realiza la Casa de Altos sí. Estudios la Primada de América a nuestro país a la nación sí. con casi 300 mil estudiantes. Bueno por otra Entonces, parte. Entonces eh, enhorabuena felicitarle desearle. Sí, felicitarle, sí. Por otra parte Luis Abinader estuvo por aquí San Francisco de Macorís visitando uh -huh. algunos lugares estuvo eh, en Senoví, en, en una juramentación en contacto con la sociedad. De las juntas de vecinos de cenoví Aguayo. ¿Entregó una casita? Eh, se entregaron dos casas, dos casas en las Guaranas, dos casitas que fueron destruidas con las tormentas. Se están haciendo otras cinco casitas también a través de la fundación en esos lugares eh, empobrecidos de la Berma, de las Guaranas. Un saludo muy especial por el, para el síndico <coughs> Ochi y su esposa Nancy en las Guaranas por las aten a, a, la, la atenciones tan extraordinarias, tan exquisitas, que nos dio a todos los que estábamos haciendo este recorrido con Luis Abinader. Muchísimas gracias a Jochi, muchas gracias también al pueblo de La Guarana y a esas personas que recibieron esas casitas también, que fueron hechas con mucho amor para ellos. Enhorabuena. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos acaban de llegar en el WhatsApp. William Hernández de acá de San Francisco de Macorís, él es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Dice Copa gana, que, ganó ayer sábado, eh, que ganó el sábado del ADP, el Triangular de softball, entre locutores y periodistas de acá de San Francisco de Macorís. Eh, ahí están las imágenes de la Copa, arriba la seccional San Francisco dice él y luego manda varias postales de buenos días. Gracias por estar en sintonía de Yanira Almanzar. Vamos a ver la foto de Yanira. Está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Así es que hoy a las 3 en la capilla San Miguel de Sánchez, Abreu estará celebrando ella su el cumpleaños. ¡Qué bien! Sí, bien! Enhorabuena. Felicidades de Yanira, comunicadora y gran trabajadora social. Judy Sánchez desde Pisa Costura nos manda estas postales de buenos días y aquí la última, la presencia de Dios. Vaya contigo donde quiera que andes. Buenos días, con imágenes espectacular, muy linda. Omar Burgos, buenos días, en sintonía desde los fieles City. Ah, muy bien, ya los rieles es una ciudad, por lo grande que es, lo los dice. Los fieles Siri. Por lo grande que es. Omar, saludos a ti y a toda tu familia. Dios Domínguez de Santo Domingo, manda esta imagen de cómo está devastado Haití de un lado y del otro lado República Dominicana. Bueno, es un listing que manda. Y bueno, vamos a ver de qué se tratan esos videos y manda una de esas cadenas que envían las redes sociales. Gracias por estar en sintonía, Diógenes. Juana del ensanche Duarte manda estas postales de buenos días, bendiciones para ti también, Juana. Y yo he mandado, vamos a ver a Anderson, ah, el mensaje mío. Jorge Luis, muy bien. Anderson del pastel verde, ahí está. Ese es mi sobrino que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Anderson. Pero hijo está de Yudel, bravo ahí. Hijo de Yudel, que no, está guapo. No está, <ríe> mucho. Hijo de Judelka que cumplió el pasado domingo. Oh, ya, ah, ya. Uno detrás de otro. Así que felicidades para Anderson en su fiesta de cumpleaños. Y las otras dos imágenes que quiero presentar es un reconocimiento realizado. La, la anterior fue de los servidores. La, la foto anterior de los servidores universitarios les realizaron este reconocimiento el pasado domingo, a la maestra Carmen Santiago Páez, que ha terminado su gestión 2014-2018 en alto. Eh, también la siguiente fue la Asociación de Ingeniería, en el día de ayer que le sorprendieron con este reconocimiento por todos los aportes que le hizo a la carrera. Enhorabuena. Bendiciones, Qué bueno es reconocer excelente, en vida excelente. a quien te ayuda, a quien, hace crecer, a sí. quien te hace crecer. Recordarle que... Este, Gracias maestra por su legado. Que este viernes vamos a tener a Uchi Lora, a Uchi Lora en esta conferencia, ¿Cómo afecta la corrupción a cada uno de nosotros? La corrupción, ¿Cómo afecta la corrupción a nuestra sociedad Uchi Lora? Este viernes 20 de julio a las 6 de la tarde... En el Club Esperanza, no se lo pierda, venga, eh, vaya para que pueda compartir eh, estos conocimientos de Uchi Lora y, y así usted poder tener elementos de juicios para poder conocer lo que está pasando. Muy bien, así es, nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. The cat sat on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 Nuevo sazón completo Maggi con Bija, 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggie, el secreto del sabor dominicano. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. a a tus niños a un Lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001.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 al haber asociados con el servicio. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y si quiere verte bien y sentirte bien cómoda cuidando tus ojos, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial, esos lentes con cristales de primerísima calidad, usted lo obtiene en óptica máxima visión. Atenciones exquisitas con los mejores profesionales. En la calle Castillo, esquina La Cruz, teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio y yo les invito a cuidar su piel en Nutri Beauty Men Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Estamos aquí cerquita de Telenor, calle San Francisco, entre José Reyes e Inver. Ahí estamos, en el teléfono 809-244-0028. Cuide su piel, protéjala para que no le salgan esos signos de envejecimiento a tiempo y esos maltratos que recibimos por los rayos solares. No exponerse directamente al sol en horas fuertes, pero si quieres también adelgazar, llevar un proceso alimenticio correcto también, ellos te asesoran y puedes llevar una dieta personalizada totalmente. y Todos los servicios para el cuidado de tu piel los encuentran en la Estética Nutri Beauty Menespa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y las Guaranas, Raquel, está el supermercado Almanzar, <coughs> el supermercado que recuerda a papá, ahí están todos los electrodomésticos y comestibles que usted necesite, usted no tiene que salir de las Guaranas, atrévase ahí a llevar a su familia y verá lo trabajo que le da sacarlo, ¿Por qué? Porque ahí usted encuentra todo, la familia encuentra de todo, se divierte, busca lo que necesita y Supermercado Almanzar les da la solución a sus necesidades. Tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanzar. Y ahora recordando a papá para el último domingo de este mes, ahí estarán en el Supermercado Almanzar esperando a los padres así es, ya, hay que prepararse los yo te mandé una caricatura no, no me de cambiado. No. pues la voy a mandar al whatsapp para verla en unos minutos después de tu tema, con respecto a la fecha del día de los padres, una señora <ríe> diciéndole, la esposa eh, iban saliendo en la casa la voy a explicar, iban saliendo con los hijos y el padre también iba, ella, ella estaba dentro de la casa el padre salía con los niños y le decía, la esposa al, al señor le decía, recuerda que hay que pagar la luz, la casa, la comida, <ríe> Colegio, todo. teléfono. Y debes darme el dinero de comprarte el regalo. <ríe> Quedé <de> mal, años, <ríe> no, pero ni siquiera eso puedo reparar. Pero es la realidad. Es la realidad a veces sí. hasta ellos mismos, o casi siempre, tienen sí. que dar el dinero de que los hijos le puedan comprar el regalo. Tenemos un contacto, Raquel. Así es. Vamos a recibirlo, Vamos buenos a días. Vamos a recibirlo, buenos días. Un poco de, un poco de humor entre tantos problemas. Cae bien. Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Usted. Bien. bien, bueno, me alegro de ver su Me siento bien cuando mis amigos están bien. Gracias. Adelante, señor. Juan Carlos. Juan Carlos, <risa> hay yo, que yo, decir yo, que bueno. estamos bien porque es que tú tienes que crear el ambiente, Laura, para que lleguen esas bendiciones. <risa> a veces. Yo, yo, yo, yo, yo, yo quiero hacer una denuncia. Adelante. Si por lo menos los diputados, los síndicos, ayudan a nada para ustedes, mi bueno, esa gente tan ciega, ¿eh? soy es deb, de Soy infuncional, debieran la cerrar la INAPA aquí en San Francisco. E infu Qué infuncional que debieran cerrar la dependencia de INAPA aquí pero, en San Francisco. Porque son demasiadas claro, quejas y no dan respuesta. Claro, ni siquiera un pero, comunicado pero, público a la prensa le mandan de pero, todas estas irregularidades. Pero, pero, Sí, te, te escuchamos, te escuchamos. Claro, no, tiene que seguir funcionando, porque donde tú tienes cinco empleados para la provincia entera, tiene que seguir funcionando. No puede ser. Obligatoriamente no, no va a funcionar. Es así. ¿Dónde está, ¿Y dónde ¿Qué tan así? Y donde hay corrupción ah, también, porque siempre ¿sí? se denuncia a los barbuleros. Sí, porque no, no, no, eso. Entonces, pues ya se sabe que días tal vez los diputados, por lo menos todos, porque estamos hablando de uno solo, sino todos, tal vez por lo menos lo el presidente, que le da un poca también para que pueda funcionar aquí. Correcto. Y, Correcto. Gracia que un Muchas sobre. gracias Y hay y usted problema, también, gracias y hay, por y hay problema de agua en Santa Ana, en Madeja, en Guisa, en, en Las Guaranas, ¿no? en Cenoví, ¿no? en bueno. eh, eh, donde quiera problema sí, de agua. Es así. Y es. hay una tubería matriz, que por cierto, fue Odebrecht que trabajó eso. Odebrecht en casi en todos los pueblos dejó... <ríe> Unas calles Óyeme. con unas huellas bastante grandes, aunque dice que las rellenaron, pero parecen como, bueno, como estas venas cuando ya te brotan, cuando tú tienes casi los 90 años, que sobresalen totalmente sí, a la piel. y, y así, te, así te dejó, mm. dejó las mayorías de las calles, las que estaban buenas, sí. o de bridge Y sí. una locura total. Vámonos con el tema central para el día de hoy. Le toca a Fulgureña adelante. Gracias Raquel. Eh, voy a continuar eh, compartiendo con ustedes la, los papeles de Faride, la solicitud que hiciera la Cámara de Diputados que se aprobara esa resolución de formar esa comisión y para recordar, decirle que ella solicitó a la Cámara, a la Contraloría General de la República, la documentación de esas empresas pertenecientes a Joao y perteneciente a Mónica, a Polis Caribe y Cine SRL. Y el contador le responde en, una, en la carta que le responde y dice que es importante destacar que el Sistema de Información de Gestión Financiera, SIGEF, solo nos no permite visualizar las informaciones de los últimos tres años. Y hay unos 10 libramientos que faltan por hacer. En los que hay, se está hablando de una suma de casi 1.400 millones de pesos. Y también... El contrador dice que las, que las citadas eh, entidades encargadas de hacer el contrato, llámese, eh, llámese el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación, DICOM, son las que tienen que dar esos libramientos a la Comisión de Diputados que solicitó eh, esa, esa explicación de lo que estaba pasando, porque hasta ello la, la, la, la, la, la, la, la Cámara de Cuentas no ha llegado a esos libramientos. Pero una de las cosas que más llama la atención es saber, Raquel, uh -huh. que en las memorias de, la de la oficina administrativa de la presidencia, aquí, el Ministerio Administrativo Público admite la presentación de sus memorias 13, 15 y 16 y trata de ocultar la existencia y ejecución de los referidos contratos. Se violó el principio de transparencia establecido en el artículo 2 y el artículo 54 de la ley orgánica de presupuesto de fecha 17 de noviembre del 2006. Totalmente admiten en las memorias referirse a esos contratos a favor de Joao Santana y Mónica. Eso es tan, tan fuerte, señores, que hay algunos considerando que yo quiero compartir con ustedes. Y aquí está totalmente todo lo que ellos eh, depositaron en la Cámara de Diputados sustentando esa parte. Se mueve a preocupación en este proceso el que si se revisan las rendiciones de cuenta del Ministerio Administrativo de la Presidencia, en específico el documento denominado Memoria 13, publicado en dicho ministerio, y que anexamos copias, el documento oficial publicado por la entidad y con el propósito exclusivo de rendir cuenta, como, si lo expresara en el, como se lo expresa en el párrafo, okay, se hace una omisión expresa de las contrataciones. Ellos dan su memoria pero admiten expresamente las contrataciones que hace dicho eh, Ministerio Administrativo de la Presidencia a la empresa vinculada con Joao y vinculada con Mónica. Este acto legal, inconstitucional y, y violatorio de todas las leyes y normativas vigentes. También, en el otro considerando, se pudo comprobar que las memorias 14 del Ministerio de la Presidencia no se encuentran disponibles, oiga bien, eh, la del 14 no se encuentran disponibles y no la quieren entregar por ninguna vía, debido a que en el año 14, esta empresa de Joao y de, de Mónica suscribieron contratos por la suma de 502 millones de pesos, 232.144 pesos y no hay memoria de eso, no tiene memoria de eso. El otro considerando la memoria del 15 publicada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, se admite totalmente el listado de contratistas, ni siquiera hablan de los contratistas y los suplidores. Es una clara violación a la atención de encubrimiento que hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia a las empresas vinculadas a Joao Santana. Y óigame cuántos fueron, fueron 480 millones de pesos en ese año por un solo contrato, un solo contrato. Y también en la 16 se admite completar completamente y de manera deliberada el listado de contratistas y suplidores del Ministerio administrativo también evidencia un claro modus operandis eso, eso se repite continuamente que busca ocultar operaciones comerciales registradas y realizadas por dicha entidad es estas empresas que son acusadas de entramado de corrupción de soborno de lavado de activos más grande de la historia de Latinoamérica y ya conocido el caso de Odebrecht, que eran las compañías utilizadas para eso. El otro considerando que quiero compartir con ustedes es este, que en esa fecha la defensa hecha por las autoridades era que Joao y Mónica fungían como asesores de campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Se evidencia ante esa comunicación ¿Qué se dirige al Comité Nacional de Campaña del PLD cuando él renuncia? Que sale Danilo dándole las gracias a Joao por lo que lo ayudó y esto lo otro. Primero empieza a gaguear que no encuentra qué es lo que va a decir porque él sabía lo que había. El otro considerando que esa teoría de desmonte cuando se revisan los estados financieros del Partido de la Liberación de diciembre 16 y 15, preparado por la firma de contadores públicos, en la Junta Central Electoral de esa fecha, del 17, y esa parte, dichos estados no se refleja ningún compromiso, señores, con la empresa de Joao y de Mónica. Recuerden que Joao le renuncia al PLD, sin embargo, en las memorias que hace el PLD a la Junta, no aparece absolutamente ningún compromiso del partido, con esas eh, dos empresas que usaba Odebrecht para eh, los sobornos y hacer presidentes, para que sus obras puedan eh, llegar y ser aprobadas en la Cámara de Diputados y Senadores sin leerla. Esto nos hace presumir que los servicios como asesor de campaña fueron pagados con los fondos del Ministerio Administrativo de la Presidencia hecho a la Cámara, eh, eh, hecho que la Comisión Especial deberá determinar. De Eso se presume, ¿verdad? Y están las pruebas, porque se hizo con la cuenta 100 del Palacio Nacional a través del Ministerio Administrativo de, de la Presidencia. También hechos son aún más graves cuando el Ministerio Público se han presentado denuncias formales bien detalladas, que la hizo la sociedad civil, que la hizo también el PRM, esas denuncias. Y por último, recuerden ustedes que estas empresas eran las usadas por Odebrecht, como habíamos dicho, en todos los países donde se pudo ventilar... Todo, todo lo que fue los sobornos y la malversación de fondos hecho por esta empresa. En otra parte, señalar este último considerando. Su esposa, eh, eh, Joao Santana y su esposa estaban presos en Brasil y todavía, estando presos en Brasil, señores, en febrero del 16 se le continuó realizando pagos, como se detalla a continuación todos los pagos que se le hicieron. Ustedes escuchan esto. Estando presos estos esposos. Y habiendo renunciado. Y habiendo renunciado. Antes de irse, se antes. sigue pagándole a ellos. Se le sigue pagando todavía hasta el 2017. Todavía el año, el año pasado. Un año más le pagaron. Se le sigue pagando a esta gente estando preso en Brasil. Desde la oficina administrativa de la presidencia a través de la cuenta 100. Y esto, señores, lo grave de esto es que Rubén Maldonado, el, el, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, le dice a Faride, en, la, en lo que dijo él ayer. Que esto es para ella eh, ganar bombo, ganar eh, música. ¿Tú ¿Sabes ganar, qué fue lo que dijo él? Que pues esto, esto es simplemente. Textualmente, es lo que él dijo. Sí, ¿qué en dijo? En dos que... líneas, el presidente de la Cámara de Diputados denunció, y abro comillas, que estos, esas denuncias no tienen fundamentos, no tienen relevancia. Esos dos términos utilizó. Y que ella lo hace, es la distinguida abogada Faride Rafur para buscar o hacer ruido, en Argó farandulero dijeron los cronistas que eso sería para buscar sonido, es lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, pero igual Cristina Lizardo creo que fue la más coherente y ha dicho debe darse la respuesta Faride. Alejandrina Germán sí que fue dura, ella habla de que son mentiras inventadas por la oposición. Sí, sí, sí. O sea, mentiras inventadas. Cristina Lizardo, la que pasó por la Cámara de Senadores. Sin, sin, sin enlodarse igual igual que Pérez, Vamos a escuchar Raquel. No relevancia. ¿Qué término? ¿Qué término tan tan tan vergonzoso, señor? Que qué, qué excusas más baratas para más no, no dar la respuesta que se debe dar. Producción si no tiene eh, preparado. ...lo que expresaron ellos ayer. Vamos Ay, a escucharlo. Vamos a escucharlo. La oposición se hace sobre la base de propuestas, no sobre la base de inventos y suposiciones. Y por lo que vimos, de lo que se trató fue de una denuncia, que más que una denuncia... ...es una información que la dio una oficina pública respecto a cómo son sus gastos... Institucionalmente hablando, y de eso han querido hacer una denuncia, evidentemente buscando impactar en el seno de la población. Bueno, impactar, hacer ruido, señores, no tiene relevancia, es vergonzoso. Agradecer que, a CDN por la imagen. Es, sí, agradecer a CDN por la imagen. Es vergonzoso, señores, que nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores, porque también Cristina Lizardo expresó términos bastante irresponsables también. Es vergonzoso que estemos viviendo en esta época histórica, en esta época histórica de oscurentismo total, de la honestidad y de la falta de transparencia. Los diputados y los senadores que son los que tienen que fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado, expresarse de esa manera, tratando de minimizar el tema, uh -huh. tratando de opacar el tema, claro. encubrirlo, porque en eso es lo que se han empeñado encubrir todo lo que ha acontecido en materia de corrupción Todos estos años Es una forma estúpida y poco inteligente De enfrentar un tema Es el escenario adecuado la Cámara de Diputados para dirimirlo ahí Entonces caerle ahora encima todo el mundo A Farid Raful Que de hecho en el día de ayer denunciaba a ella Que habían amenazas hasta de afectar, hasta de matarla pero ella dijo que no tenía temor para nada y en miren, lo absoluto. Entonces, es grande, es gravísimo que se dé esto así, de estos altos dirigentes, y más el presidente de la Cámara actúe de manera irresponsable. Sí. Y que diga que sea buscando ruido. Entonces, cuando es lo opuesto, cuando son ellos que hacen denuncia, entonces también podemos entender toda la población que de igual manera, que puede que buscar sonido, manera. que no, que no tiene ningún fundamento sus denuncias. Den respuestas contundentes a esos sí. papeles que fueron entregados a Farid de Arafor, y que ella pide que una comisión investigue a profundidad. Sí, que hay 10 libramientos que no se han entregado y quiero eh, eh, expresar aquí, miren, Contraduría General de la República, registro de contrato, con los números también indicando cuáles números fueron, la fecha de los libramientos y dice aquí también los fondos que provienen de la cuenta 100 de fondo general a través de administrativo de la presidencia, y cada uno, también usted Rubén Maldonado va a decir que esto es falso, va a decir que todos estos libramientos, que no aparece en explicación, son falsas. O sea que la Contraloría está, está, ha falsificado esa información, bueno, entonces hay que demandar eh, a la Contraloría. Hay que demandar a la, sí, Contraloría la Contraloría porque General de, la de República, acuerdo a Rubén Maldonado ¿vamos a de ahí? Y, a, y a Cristina Lizardo que pasó también. Alejandrina Germán. Ay, y a Alejandrina Germán, pero Cristina Lizardo que pasó por la Cámara de Senadores sin ensuciarse, igual que Parez Pérez, y, y aprobaron el 80 y pico por ciento de todos los contratos de Odebrecht. Ellos todo, no se dieron cuenta, Cristina ni cuenta se dio cuenta. Todo, todo esto es falso, de acuerdo a ustedes, esto no tiene fundamento, esto no existe, y, y miren estos libramientos, 480 millones de pesos, solamente uno de ellos, y estamos hablando de 1.400 millones de pesos. En total. En total. Y faltan 10, eso se eleva más de 2.000 millones de pesos, por seguro, y la coincidencia que la mayoría de estos libramientos sean precisamente en el año cuando se modificó la constitución en el año 15 y precisamente en el año 16 cuando estábamos en campaña y estando presos estos señores, señores, se les seguía pagando. Y miren aquí este boleto del, del Partido de la Liberación Nacional, en, en el 91. De la liberación dominicana. De la liberación dominicana. Ellos querían aumento de salario, ¿ok? Contra los apagones, pero este ching es que me gusta a ti. La tercera. En contra de la corrupción. <risa> este boleto costaba un peso. Cuando eso era dinero. Sí, en contra de la corrupción, mírenlo ahí. En contra de la corrupción. Y hoy... No hay uno de ellos que pueda justificar la riqueza. Hoy. Y Camacho, Ramés Camacho, que es el único profesor rico que hay en el país. Yo no entiendo cómo, sinceramente, porque con el magisterio no, no sé. se llega a ser rico. No se ay, ¿Cómo? Y, oh, y Camacho oh, simplemente una cana, una le. Camacho simplemente le faltó. <coughs> Ir donde Faride, cuando ella estaba haciendo su exposición, y taparle la boca, y lamentar. Agredirla físicamente fue lo único que faltó. Que le hoy, faltó. Porque verbalmente se la querían sí. comer todos. O sea, parecen no seres humanos. No. Ofenden a los humanos en la forma de cómo discuten y quieren imponer sus ideas en la Cámara de Diputados. Ahí es el escenario para, para claro. discutirlo. No hay que quejarse por eso, no hay que impedirlo, no hay que minimizar las denuncias. Para nada. Ya puedo volver Ese aquí es el productor. escenario, para eso es que ellos están. Ah, pero mejor aplaudir cuando no leen, cuando no hacen nada y cuando aprueban. Cuando punchan el botón, cuando levantan mira, la mano, ah, Raquel, pero así sí, bueno, Camacho va y a ser, ganar su salario muy, muy lujoso. Camacho va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el acuerdo que hay con Leonel Fernández Reina y con Danilo Medina. Bueno. Qué lamentable que nuestros sistemas que están llamados a defender los recursos del Estado, nuestros diputados que están llamados a fiscalizar el buen uso, entonces se empeñen en ocultar la corrupción se empeñen en coronar la impunidad por encima de todo. Sí, porque queda bien claro que la corrupción nunca va a desaparecer de ningún sistema público ni privado, es, es dificilísimo, casi una pero quimera sí, sí reducirla, pero si sí, si existe la cor lo peor no es que exista la corrupción, lo peor es que no haya sanción para los corruptos. Entonces, eso es lo que debe haber, un sistema de consecuencias en todos los países del mundo, sí. Entonces, porque nunca se va a eliminar al 100%. ¿Qué trae esto como consecuencia, Raquel? Que cuando, cuando las instituciones no funcionan, ahí está el problema de Nicaragua, ahí está el problema de Venezuela. Y qué pena que los discípulos de Juan Bosch hayan negado tanto a su maestro. Qué pena que los discípulos de Juan Bosch estén llevando a nuestra amada República Dominicana, a consecuencias que pueden ser muy fatales y graves mañana, porque han desmoronado lo que es el estamento del Estado, que sus instituciones funcionen, especialmente aquellas encargadas de fiscalizar el uso y la ejecución de los recursos del Estado. Muchas gracias, Fulvio. Gracias por tu interesante tema, como siempre. En el WhatsApp, Marbelín Santos, desde Madeja, bueno, ella me ha, eh, sí, es Marbelín, ha mandado una foto hermosa, dice que hola, buenos días, quiero que me feliciten a mi niña, que hoy se encuentra de cumpleaños, es Romarlin. Ahí está ella, miren qué lente, muy chévere. Eh, hey. Felicidades, está bonita. A la moda que estamos, así es. Eh. Díomedes Domínguez también escribe. De Santo Domingo, y manda eh, la lectura bíblica de romano, capítulo 8, versos 26. Gracias, Diógenes. Bueno, y datos manda. ¿eh? Yo he mandado las dos últimas fotos que yo he mandado. Ah, mandó ahí. Ponla de nuevo. Esa banda de delincuentes tiene la de rodilla 12 millones de dominicanos. Increíble. Ay, Dios, Dios mío. Dios mío. Qué duro es, Diógenes. Vamos a ver las dos últimas fotos que te he mandado. Ahí está. Miren la comparación, miren los parecidos. Miren los parecidos, no es que la gente se está quejando por quejarse, es, que, la, es que es demasiado evidente, demasiado. El, ese Juan Pablo Duarte no se parece al que hicieron en nada. A mí que me cambien, que me quiten ese monumento de ahí, que lo quiten, que se lo lleven para pa la casa del escultor, no, de quiera. No, no, no, ese monumento que lo, guarden, que lo lleven a San Juan. Pero que no me le digan a mis hijos que es Duarte, que se no Hay es, una comunidad un en San Duarte Juan. Es un Duarte anciano y Duarte no, es, no era eso. Hay una comunidad en San Juan que queda bien ese monumento. Ajá. Sí. Oh, sí. La siguiente. Entonces, para el poco de humor entre una banda de cal y otra banda de arena, la siguiente foto de Fakiti, que fue la que le expliqué hace un ratito ahí, donde la, ma, la esposa pues le pide todo el dinero que hace falta para pagar lo, lo, lo, los gastos mensuales, colegio colmado, luz, teléfono. Ah y recuerda que debe darme el dinero para regalarte el día del padre bueno pero también sí que si ella no trabaja y solo trabaja en el hogar el trabajo del hogar debe ser remunerado Claro que sí. ya claro. es reconocido así hace mucho sí. tiempo y se trabaja más en la casa que afuera, entonces si no trabaja afuera no hay forma de tener dinero así es, así es. pero es un poco de humor y el hombre se, le mira asombrado De fuckity. para el día de hoy ya que nos estamos preparando para ese detalle del día de los padres nos vamos a una breve pausa, retornamos con más. Con tu plan Smile, todo lo puedes. a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un super papá de Palmares Mall Con solo visitar Palmares Mall durante ese mes de julio podrás participar en talleres, concursos, especiales y ganar grandes premios instantáneos Y el sábado 21 de julio celebremos con nuestro super papá con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música, DJs y un artista ¡Esta sorpresa! Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.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 justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Bueno, Gracias por permanecer con nosotros. El Diario Libre tiene una reseña importante de un tema que a través de las redes sociales se habla mucho. Es el caso de Peter de la Rosa. Vamos a buscar a Antonio Peter de la Rosa. Ustedes dirán, bueno, Antonio Peter de la Rosa, ¿quién es? Omega, el cantante de embocero, Omega O, de música urbana, como le dicen. Él ha sido objeto de grandes escándalos aquí en República Dominicana, rápidamente de cómo comenzó su carrera. Claro, se pegó porque el sonido y el mambo, como que gustaba hasta el más chiquitito. Sí, lo recuerdo porque mi niño, que hoy tiene 14 años, a los dos años y tanto, como que tarareaba y le gustaba el <risa> tum, tum, tum, ¿verdad? Sí, porque el, el mambo de Omega eh, es pegajoso. Sí, la música le uh -huh. gusta hasta a los niños. Las letras así no, no, no, no, no, le, no debe gustarle a mucha gente. A mí no me gusta. Eh, él ha sido, insisto, escándalo una y otra vez cada vez que se, vuelve, se ha vuelve, visto envuelto en temas de violencia, así como mismo es el mambo duro, como le dicen, y la música estridente, eh, fuerte, entonces, así mismo ha sido su accionar, ese que está ahí, Omega, Peter de la Rosa, Antonio Peter de la Rosa, él está detenido por violencia de género. Nueva vez. Recuerden varios casos. Ahora no me llegan los nombres a la cabeza de las mujeres que el ha agredido. Hubo uno que, un caso que saliendo de una fiesta, le eh, dio con un celular, le rompió el celular, le dio golpe a una. Múltiples son los casos. Ah, pero en las redes sociales se ha vuelto viral de que hay que luchar por Omega para que salga de libertad. Porque ha habido acuerdo con otros y otras del género, del medio artístico. Entonces, ¿por qué con Omega no? ¿Por qué tener a este pobre hombre sufriendo en la cárcel, que primero le hicieron, y fue un daño que le hicieron, que le tumbaron todo el pelo, que eso fue agresión, cuando, cuando la primera vez que lo metieron preso. Entonces, hay una artista destacadísima, conocida, Chedi García, actriz, también funcionó, Hecho, hace comunicación, presentaciones de eventos y demás Comediante de la más destacada de aquí de República Dominicana Y que económicamente le, le está yendo muy bien Se puso bonita ella Bueno, es que es una foto, una foto que tiene Photoshop oh. Ahí tiene su claro Ella no está así su piel Porque ella es muy natural muy muy No, no anda bonita, con rodeo Es, es una negra sí, bonita, claro bonita. que sí Bellísima Pero ella anda con no anda con rodeo y, se, y ella vive grabándose 24 horas Y lo sube a sus redes sociales entonces, y no tiene temor a salir sin más que haya generado muy bien, pero ahí está más bonita de la cuenta, por supuesto, es una foto bien hecha. Eh, ella ha creado una campaña y dice que hoy estará en Galería 360, valga la publicidad, a las 9.30 de la mañana para, firmar, eh, para buscar firma para la liberación de Omega. Así lo ha indicado a través de un video, ella que se ha dado a conocer como la mamá del humor. En todas sus redes precisamente sociales. precisamente una mujer defendiendo a Omega. Irónicamente, no es que preciso, es que irónicamente ella eso, está defendiendo eso. a un hombre que golpea a mujeres. ¿Por qué no vernos en el zapato de esas mujeres? Yo no sé si fue provocado, qué pasó, la razón. Nada justifica la violencia, que ni que el cuerno, ni que esto, ni que lo otro. No. Ella lo que está criticando es la exageración de tener, de, del tiempo que tiene preso Omega. y que por qué con algunos han hecho acuerdo y con otros no. La fiscal del Distrito Nacional, Jerry Bener, Reynoso, reaccionó de una vez, ya no anda con rodeo y responde rapidísimo a través de sus cuentas de las redes sociales también. Y la cito textualmente. ¿Por qué la justicia tiene que tener privilegio con un agresor condenado a quien se le dio varias oportunidades y no cumplió por ser artista? Pregunta Jenny Berenice, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Llamó a Chedi García a conocer el expediente del merenguero antes de asumir su defensa. Y vuelvo a citar a, a Jenny Berenice. Lo menos que debemos hacer antes de asumir defensa de alguien es conocer su expediente. De haberlo, de hacerlo, sabríamos que no estamos pidiendo una segunda oportunidad, sino una quinta. Ya le han dado varias oportunidades a Omega eh, y él no la ha sabido aprovechar, dice la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice. Indicó que la violencia de género es la principal causa de muertes y agresiones graves a la mujer dominicana, por lo que hay que tener cuidado de qué defendemos y cómo. Además, la humorista posteó una captura del escrito de Jenny en su cuenta diciendo lo siguiente. Ahí está en pantalla. Gracias majestuosamente. Nuestro nuestro director y máster, Jorge Luis, gracias por buscarlo tan rápido. Ahí está lo que escribió la fiscal, lo que acabo de, de mencionar y Chedi le responde un listing que voy a tratar de resumir. La, última, la En la última parte abajo, en ese mismo post abajo, dice Chedi García, mi respeto y admiración para usted. Señora Jenny Berenice, usted está llena de razones, pero yo no he defendido a ese omega agresor e incumplidor al que usted con toda razón ha enjuiciado. He defendido a un hombre con el que tengo varios días conversando, un hombre que tocó fondo, que se quedó solo, sin fama, sin dinero, sin libertad, producto de su manejo inapropiado, es cierto pero he conversado con un hombre que me ha prometido trabajar desde fuera de la cárcel en contra de la violencia de género, que es mi causa, y que pen pensé él podría ser parte de nuestra campaña contra la violencia, usando su experiencia de forma restauradora y así sacar a muchos hombres de ese círculo, pero nunca caigan en ese error. Si le he faltado con esto, pido perdón. Si he sido ingenua, pido perdón. Nos quedará la duda de si Omega estará transformado o no. Lo dejo en manos de Dios y la justicia humana. Me corresponde a mí seguir luchando por lo que entiendo justo. Aún parezca una irreverencia social. A Omega te toca a ti hacer la parte admirable de tu propia historia. No te derrumbes que hablen tus hechos y que tu comportamiento sea tu escudo, o bandera. tu juez, Dios. Creo que una reflexión inteligente, yo, yo, yo. Ha, asumido, ha asumido Chedi. Sin embargo, ella que dice luchar... Por, en contra de la violencia de género y que reconoce que pudiera estar siendo ingenua defendiendo a Omega el problema Chedi es que la, fo la única forma de enfrentar este mal es con sanciones y si él está acusado no de un caso ya van cinco op oportunidades que le dan y, y, no ha y no se ha restaurado totalmente entonces eh, son muchos son varios los casos y cae una y otra vez la, por eso la justicia dominicana tiene temor a soltarlo porque crees que va a ser reincidente porque ya lo ha sido demasiado. No digo que todo ser humano no deba tener una segunda, una tercera oportunidad. Claro que sí, porque los seres humanos somos exactamente eso, humanos. Estamos en la, en la posibilidad de caer, de resbalar todos los días y cometer errores. Ahora, lo importante de la vida es que esos errores, convertirlos luego en fortalezas, eh, cambiándolo, transformándolo totalmente, cambiando nuestra actitud, nuestra forma y aprender de ello, aprender de esos errores que como siempre, como seres humanos pecadores, vamos a estar cometiendo. Pero si tú dices defender en la, en las mujeres que son abusadas y que reciben violencia de género, entonces creo que no es la campaña, eh, inteligente que debe asumir en defensa de un agresor, primero habría que ver si ese agresor está restaurado, claro. que muestre las evidencias y verlo actuar, desde adentro de la cárcel ahí está, no lo podemos saber, entonces tiene que cumplir su pena y ver entonces su comportamiento luego en la sociedad Después que veamos evidencia, entonces es que podemos decir si sí, lo podemos utilizar como símbolo para una campaña, mira, lo que está haciendo ella hoy. Mira, día. puede ser un buen símbolo para la campaña, por lo que ella expresa la experiencia de él. Ahora bien, él debe dar sí, una es, demostración si ¿no? total de transformación de 180 grados. No de 360, porque vuelve otra vez a lo mismo, pero de 180 grados. Debe demostrar con sus hechos una total transformación de su personalidad. Una personalidad que se vendió muy violenta. Cinco casos. Es que él mismo se vendió, no fue la sociedad que no, lo no vendió. él, mismo, él Fue mismo. él mismo. Entonces, él tiene que dar esa transformación y ese ejemplo. Y qué bien. Si esa transformación ha llegado a su ser, puede servir de mucho en esta campaña contra la violencia de la mujer. ¿Por qué? Porque él como hombre puede influenciar y conoce también a los demás hombres. No, ya vivió y, y cometió los errores, cometió lo que... suficientes errores. Exactamente. Entonces, pues, lo que toca Omega es que muestre la transformación. Que muestre los Ahora, cambios. Raquel, desde la cárcel... Ahí está Mozar para también, puede pidiéndole llegar... a Danilo un indulto, lo ha hecho sí en varias ocasiones. Porque es que muchos dicen, ah, pero con otros artistas sí funcionan los acuerdos establecidos de la ley. Mira ahí el caso más reciente de Marta Heredia, pero no fue por tema de violencia, fue por tema de, de, de droga, de, de intentar sacar del país en unos zapatos... Eh, droga, entonces pero ella mostró cambios, actitudes, ahí mismo dentro de la cárcel y se comprometió a hacer otros y ha mostrado se ha mostrado transformada, totalmente cambiada ha mostrado las evidencias de Omega, no me, Raquel, de Omega eh, no me consta dentro de la cárcel él puede demostrar poca cosa ahí uh -huh. si la justicia tiene eh, algún acápite de reinserción a la sociedad de estos casos de personas que además de ser una persona son un símbolo artístico para la sociedad y a, a un segmento de la para población. Para un grupo que le gusta le esa llega, música, que le no llega, es la mayoría. Claro que no, pero le llega a un grupo especial, que es el grupo de jóvenes, que son aquellos que por su ímpetu y su energía, y muchas veces falta de oportunidades, tal vez pudieran expresar más, las o violencias. un grupo de adolescentes que adolece de criterio y fuerza y, por Entonces, supuesto, conciencia crítica para saber qué es bueno y qué es malo. Él puede Porque influenciar aunque el mambo la música suene bien, pero las letras no suenan bien. Las letras son agresivas también y por eso ahí combinar sí. combinar los casos de, de muertes, de feminicidio y de violencia están ligados mucho, mucho, es un elemento, simplemente un elemento. El tipo de música que escucha la gente, influye sí. en el comportamiento uh -huh. total. No pero, indica esto un 100%, porque, pero ven acá, pero, ha habido asesinos grandes, asesinos en la historia sí. que escuchan a Mozart, pero no Mozart la para no. Mozart. Pero precisamente Raquel, él puede influenciar grandemente cambiando las letras de sus temas, iniciando por ahí. Claro. Y ayudar a que este, esta, esta eh, eh, mal llamada sociedad que nosotros estamos viviendo de violencia. Eh, se pueda corregir lo, el ataque sí. a, a la mujer y los feminicidios se puedan reducir al mínimo ojalá y no existan bueno pero debe haber sanciones es la única señal para que muestra la, como evidencia de que se quiere reducir pero él portándose bien puede salir a tiempo de la cárcel sí en base a esos acuerdos yo lo invito cree, a que, que se se escriba a temas que escriba temas lo invito a que escriba temas eh, relacionado con esto que sean temas eh, que vayan a llevar esa nueva imagen que él quiere ayudar a la sociedad dominicana Bueno, este tema pica y se extiende y se seguirá hablando en los próximos días pues son muchos los que piden oportunidad para Omega que se deje fuera pero hay otros que dicen yo me sumo a lo que deben cumplir su sanción terminarla de cumplir su pena y ya ahí tendrá el escarmiento y establecido de, por ley y además podrá mostrar luego una transformación total y sabrá lo duro que es que le priven de la libertad, entonces no volverá a cometer, ni, cometer ningún hecho de violencia, más nunca, con ninguna mujer. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, agradecer a Julie de Sector Santa Ana en el WhatsApp, Julie nos escribe, dice, bueno, un listín Julie no nos no vamos. No nos va a dar tiempo leerlo, los que nos manda, es un informe bastante largo del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Julie por enviarlo. Gracias a todos por estar en sintonía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, ya no nos queda más tiempo que agradecerle, como siempre, su fidelidad, su compañía, el privilegio que nos dan de recibir nuestros hogares. Buenos días, nos vemos mañana. Feliz resto de día a todos y gracias. ¡Ah, oh,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 Artista sorpresa, Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.